Esta carrera es una carrera que tiene una amplia salida laboral que, que tiene la posibilidad de poder eh, reinventarnos eh, conforme a lo que va sucediendo en el contexto, ¿no? eh, poder pensar otras estrategias por ejemplo de educación a distancia o, o nuevos formatos, eh, nuevas producciones de materiales educativos y demás. Eh, Pongo este caso, pero pueden ser otras, como por ejemplo educación eh, en, en la cárcel, educación domiciliaria, bueno, hay un montón de, de experiencias súper ricas eh, que me parece que es lo más valioso de la carrera. Eh, he tenido propuestas eh, y oportunidades laborales eh, dentro de lo que era el cursado ya de la carrera, pero también eran muchas las oportunidades que se fueron ofreciendo eh, inmediatamente uno se ha recibido ¿no? y eso es de alguna manera llamativo y tiene sus desafíos en cuanto a nuestra profesión y a nuestro trabajo porque uno tiene la posibilidad de trabajar en, di en distintos espacios. Fui auxiliar alumna en una cátedra, eh, que lo que me permitió aprender un montonazo más sobre cómo se prepara una clase, cómo se planifica eh, todo lo que conlleva el armado de, de, de diferentes estrategias de, de enseñanza eh, me permitió también participar en distintos proyectos de investigación a nivel eh, provincial, en Entre Ríos, eh, y también en la facultad y también otras experiencias que son súper ricas. ¿sí? Mi interés y mi búsqueda personal ...está específicamente en la docencia... ...pero también en el asesoramiento, ¿no? eh, Podemos eh, estar pensando en escuelas secundarias... ...un trabajo muy interesante... ...con algunas materias relacionadas más... ...a las humanidades y a las ciencias sociales... ...allí he tenido algunas experiencias... ...de suplencias y de interinatos... ...en, sociologías de la, en sociología, perdón... ...en psicología, en filosofía... ...y también en el nivel superior tanto en el espacio universitario como no universitario, específicamente en el área de didáctica. Pero también estoy como asesor en escuelas primaria y eh, es un desafío enorme poder trabajar con docentes y con estudiantes en las instituciones. Les recomiendo que quienes eh, elijan eh, esta carrera y elijan la facultad, eh, aprovechen todos los espacios que, que la misma les ofrece porque son súper ricos y súper valiosos para su recorrido. Les mando un beso grande y espero verlos eh, en alguno de los pasillos de la facultad. Así que los invito a poder recorrer eh, este desafío del estudiar Ciencias de la Educación.